Buenas tardes a todos, bienvenidos al... bienvenidos al Auditorio Orlando Pascua aquí para seguir festejando este fin de semana de la soberanía en estas actividades, estas experiencias de construcción colectiva que proponemos desde el museo en Somos Soberanía. Yo ahora le voy a pedir, le voy a invitar al señor Martín Iglesias a pasar acá al, al frente y comentarnos las palabras que él tiene para regalarnos. Martín Iglesias pertenece a una agrupación que se llama Expedición Bicentenario. Expedición Bicentenario es un proyecto deportivo con contenido social que ha dejado más de 60 cápsulas del tiempo con los sueños de los niños del Bicentenario para que sean abiertas por la generación del Tricentenario en 2110. Relacionan escuelas urbanas con rurales y llevan a cabo eh, durante este año Expedición Bicentenario Independencia. Hoy Martín nos viene a relatar justamente la experiencia que tuvieron un grupo de excombatientes que encendieron a Monte London para dejar allí una caja sellada con los compromisos de esta generación del Bicentenario. Pido un fuerte aplauso para él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades del museo por esta invitación, en especial a Mariana Pla que fue quien... Este, volvió a convocarnos aquí para dar esta charla. La iba a dar eh, Fernando, Fernando Marino es eh, combatiente, él dice que no es excombatiente, él siempre está dispuesto a volver, eh, que es de La Plata, pero bueno, por unos problemitas eh, de índole personal, no pudo estar. Así que les voy a contar... La charla va a durar no más de 25 minutos, después viene Agustín a hablar de otras cosas muy interesantes. Y está dividida en tres. Primero, un poco el contexto de lo que es Expedición Bicentenario, después vamos a Malvinas, y después a un hijo de Expedición Bicentenario que está vigente. Bueno, Expedición Bicentenario... Voy a sacarme este celular, así no molesta. atrás, nos fuimos a 1910 y dijimos, ¿qué pasó en 1910? En 1910 hay un montón de, de distintos monumentos en, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires que fueron construidos en ese momento en el, en el centenario y este era, corría el año 2009 cuando con Humberto Vázquez un amigo mío, el nono eh, los dos nos gusta el montanismo nos gusta subir montañas decíamos, che, ¿qué podemos hacer? para festejar el Bicentenario, donde todavía no había ruido de lo que iba a pasar. Porque después en el 2010 estalló todo, tuvimos unas fiestas geniales acá, en distintos lugares del país, se movilizaron millones de personas durante una semana. Nosotros creíamos que no iba a pasar nada. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Disculpas. Eh, ¿Qué podemos hacer para dejar algo a las próximas generaciones? Así como nosotros hoy podemos ver monumentos, ¿por qué no dejamos algo que pueda ser buscado por la generación del Tricentenario? Y como éramos, somos un grupo de, de gente que tenemos nuestras actividades de, de trabajo, no, no, no, no nos esposó nadie, ni el Estado, ni empresas, todo lo pusimos del bolsillo, dijimos, bueno, hagamos algo que podamos llevar a cabo, no, no pensemos en una locura que después este, lo que necesitamos es un sponsor. Nosotros no necesitamos sponsor, necesitamos llevar las cosas adelante con los recursos que tenemos. Entonces pensamos en, en, eh, en, en llevar cápsulas de tiempo, y acá el museo tiene una, que íbamos a dejar en distintos lugares de nuestro país. Primariamente nosotros organizamos las 25 expediciones, o sea... 24 provincias, más Ciudad de Buenos Aires, más Malvinas y Everest. ¿Y cómo hicimos eso? Convocando amigos. Amigos que escalaban, otros que corrían, otros que andaban en bicicleta, otros que nadaban, bueno, todo deporte. Y se fueron enganchando, como el espíritu bicentenario apareció, y no sé, Willy Venegas, que es un guía argentino, que está en el Everest, que subió 12 veces el Everest, que es el tipo más respetable en, en lo que son los guías a nivel mundial en el lugar, dijo, Pachi, yo, yo llevo los sueños de los chicos. Ah, ¿no les conté? Llevamos sueños. Bien, o sea, en, en estas cápsulas lo que llevamos fueron sueños o cartas, mensajes de los chicos del bicentenario para los chicos del tricentenario. Entonces eso también involucró que tuvimos que ir a escuelas, a dar charlas, a hablar del de amor que tenemos por esta hermosa patria, que es enorme, es preciosa. Y bueno, fuimos encontrando escuelas que nos fueron abriendo las puertas en distintos lugares del país y los chicos escribían o dibujaban, después vamos a ver algunos, este, sus deseos, algunos que tenían que ver con la Argentina de hoy. Otros que recuerdo una escuela en, en Moreno, que uno de los sueños era que, que resurja la industria nacional, segundo año de secundario, pues quedé así. Oh. Este, bueno, los sueños de los chicos, lo que fuimos haciendo es poniéndonos en esas cápsulas, las cápsulas se las entregábamos a los jefes de las expediciones y los jefes de las expediciones se los llevaban al lugar que habíamos elegido. Así fue que empezamos Expedición Bicentenario y, vamos a ver, digamos que eso fue la, la frase que nos, que nos, que nos este, inspiró, fue una frase del perito eh, Francisco Pancracio Moreno, que es, no se puede amar lo que no se conoce. Y esto va para todos. Si uno no conoce el país, difícilmente lo puede amar. Y a veces encontramos que hay gente que conoce más afuera que adentro. Entonces dice: Ay, no sabes, estuve en el lago de Cuomo. Ah, qué bueno, piche. ¿Y conoces este, los lagos del Sur? No. Ah, bueno, anda a conocerlos. Este, o como en las escuelas, por ejemplo, ¿dónde están los volcanes más altos del mundo? Hola, hola, para ustedes, eh. ¿Dónde están los volcanes más altos del mundo? ¿Dónde? ¿En dónde? En Catamarca, en La Rioja. Sí, entonces los pibes se quedaban. ¿Cómo? Decían primero, decían Estados Unidos. No, no, los tienen acá. Pueden ir a Catamarca, a La Rioja. Todos los seis miles. O cosas que también sorprendían. ¿Cuál es la base que hace más tiempo que que está funcionando en la Antártida y que nunca se cerró. ¿De qué país es? De Argentina. Orcadas. 1904. Hemos pasado crisis, un montón de cosas, y están. Y yo cuando estuve en Antártida, con la crisis de, de, del muro y con la caída de la Unión Soviética, los rusos estaban viviendo en la, en la base chilena, la base Frey, porque no le mandaban nada. En cambio, Argentina, año a año, en las buenas y en las malas, se sigue manteniendo esa base. Que en algún momento va a quedar, y seguramente Agustín se lo va a contar, pero en algún momento va a quedar bajo el agua, porque esa isla en algún momento va a quedar bajo el agua. Es una realidad. Pero ahí está la cápsula de tiempo, en el Museo de Orcadas. Bueno, ahí les presento el nono, pelo largo, barba, personaje muy interesante, y Pachi, que soy yo, Martín Iglesias, del otro lado. Este fue el lanzamiento que hicimos, lo hicimos en, en el 2010 en el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Vinieron los jefes de expedición de los distintos lugares, de las distintas provincias, y hicimos un acto que llovió como aquel 25 de mayo de 1810. Fue muy muy muy emotivo. Y ahí eh, fuimos entregando la bandera y la cápsula a cada una de las expediciones con sueños, y ellos también fueron en escuelas distintas. En este caso, ella es Maya Acevedo, es una docente de Fiambalá, Catamarca, que fue jefa de expedición de Expedición Bicentenario Catamarca, que subió al volcán Ojo del Salado, que es la segunda montaña más alta de de, de América, después de la Concagua, y ahí dejó los, los sueños de los chicos. Si ustedes llegan a la cumbre van a ver que hay una, hay una construcción y ahí adentro está la, la, la cápsula. Bueno, ahí como les conté, día lluvioso, cabildo hermoso y todos los jefes ahí reunidos. Bueno... Eh, 24 provincias, estuvimos en los esteros de Liberá, es, esa cápsula quedó debajo de los esteros, estuvimos en Aconcagua, que es la primera foto que vimos en la cumbre, eh, en el Ojos del Salado, en el Nevado de Cachi en Salta, bueno, todas las expediciones se lograron, y además se sumaron otras personas que dijeron nosotros también queremos llevar sueños, queremos hacer expediciones amigas, Así que en total fueron 65 expediciones entre las que hicimos nosotros y gente que dijo, por ejemplo, mucho tiene tres cápsulas de tiempo. Tres expediciones que quisieron llevar sus, los sueños de los chicos hasta la cumbre. Y eh, fuimos a escuelas, miles de chicos, y además también estuvimos ayudando a, a la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales, a PAER, eh, donde hicimos algunos eventos a beneficio de APAER, por ejemplo, una charla de Willy Venegas, de este guía que les comenté, en el DOT, y todas las, las entradas que se vendieron fueron a, a beneficio de APAER. Y una cápsula más que llevamos sueños de chicos que tenían en el 2010 cáncer, de la Fundación Natalie Flexer. Esa cápsula la tenemos que ir a buscar, si no es este año, el próximo año. Está en el Cerro Vallecitos, en Mendoza, 5.500 metros, y es la única cápsula que vamos a ir a buscar antes del 2110. Por supuesto que yo no voy a buscar la cápsula en el 2110. Este, a veces dicen, che, qué loco, ¿no? Hacer un proyecto que, que trascienda, que, que no puedas ver el final. Y tal vez, y ahora vamos al tema Malvinas. Malvinas es eso, es seguir batallando seguir batallando por algo que seguramente no vamos a ver bien o sea seguramente en el transcurso de, de nuestra vida por un tema estratégico porque es el paso es un paso bioceánico porque la única forma de pasar de un océano a otro por ahora y más barata bien. es el canal de panamá pero el canal de panamá como dicen los, los, los, los colombianos, le ponen un pepazo y se acabó. O sea que si le ponen un, una bombita que es un segundo, todos los barquitos tienen que pasar por el sur. Y por el sur los controla la base militar que tiene Gran Bretaña en, en Malvinas. Así que va a ser difícil, pero no imposible. Si no, Gandhi no hubiese logrado lo que logró. Así que esto también es un trabajo a largo plazo, como expedición bicentenario. En el 2110, ¿quién irá a buscar? Todas las cápsulas están en lugares donde marcamos con GPS y tenemos la información exactamente. Esperemos que no le peguen un bombazo al mundo y nos corran las coordenadas y ahí sí. No, no vamos a poder buscar nada. Bueno, eso un poquito es, es este, parte de mi casa. En mi casa hay tierra de Malvinas, hay agua de Malvinas, están las islas, hay fotos, hay un diploma de mi viejo y un diploma mío como voluntarios. Como dice la canción de Calle 13, soy lo que me enseñó mi padre, quien no quiere su patria no quiere su madre. Y esa realmente es lo que mi viejo me enseñó. Así que cuando, cuando lanzamos Expedición Bicentenario, claro, uno dice... A Malvinas, ¿cómo vamos a ir? Primero porque económicamente era imposible. Y después porque tenemos que pedir 14.000 permisos. Bueno, la primera expedición que, que se contactó con nosotros para decir nosotros queremos ir fue la expedición Malvinas. Fernando Marino se pone en contacto conmigo, me dice, hola, ¿qué tal? Soy Fernando Marino combatiente del Regimiento 7 de la Plata. Nosotros queremos llevar la cápsula de sueños. ¿Y cómo van a ser? ¿Saben lo que sale? No sé si, vos no te preocupes. Y así fue que Fernando, a ver dónde anda Fer, acá. Es Fernando. Con un grupo de amigos, también combatientes, algunos, otros estaban en Fuerza Aérea, en, en lo, lo que son la parte de Boeings, que estuvieron ahí, eh, dijeron, vamos. Y entonces, empezaron el trabajo ellos. Acá está, bueno, acá están los integrantes. Fernando, Fernando Papasodado, ahí está. Acá estuvo en Puerto Argentino, lo que les comenté, el escuadrón Boeing. Salvo Nicolás, que era... Eh, un profesor de educación física que fue el que los entrenó, el resto eran todos combatientes. Y el, la, la, el, el objetivo de la expedición, además de llevar la cápsula con sueños al monte London, donde había estado Fernando en ese, en ese combate, era rendir homenaje a los aviadores de la Fuerza Aérea, por eso salía desde el lo que era el aeropuerto de Puerto Argentino, y recorría los 10 kilómetros que ellos recorrieron para llegar hasta el Monte Longdon. Entonces eran, teníamos por un lado el, el homenaje a, a los aviadores, después el homenaje a todos los soldados, y cuando hablamos de todos los soldados también estamos hablando de los soldados ingleses, y el homenaje en especial a los compañeros que habían fallecido en el combate, en el combate de Monte Longdon, que fue realmente una batalla encarnizada. Bueno, ahí lo vemos a Fernando, que fue a escuelas a dar charlas este, muy interesantes, eh, muy interactivas con los chicos. Estas fueron escuelas de La Plata. Y en esas cápsulas, que ahí ven un montón, cada cápsula tenía el nombre de, de a, a dónde iba, pero, por ejemplo, en este caso, dice un sueño que es de Milagros Blanco, que dice, mi papá Ramón Blanco fue combatiente de Malvinas en el año 1982 y es un honor dejar un sueño en las tierras que él defendió. Mi sueño es que no se repita lo que pasó en Malvinas, nunca más. Eh, la expedición de Malvinas hizo el 14 de junio también como una, una, contra, una contra un contra festejo eh, porque el 14 de junio fue el, el día de rendición y justamente ellos el 14 de junio estaban subiendo al monte de Longdon dejando la, la cápsula y después hay, aquí había otros suelitos más que este, les digo que que dice eh, que no se, no se hagan más guerras, que quieran a la República Argentina, y este, nuestros, acá esto no se lee bien, pero bueno, son, estos son sueños también de un jardín de infantes. Todos esos sueños fueron en las cápsulas que dentro del de, 2110 van a poder ir a buscar, si Dios quiere, en ese momento tal vez se hayan dado cuenta que mantener un, un enclave colonial a 14.000 kilómetros es una locura, y vayan nuestros compatriotas a buscar Ahí vemos a Fernando en el monte Longdon, acá está la cápsula, con están los sueños, la bandera en la cumbre, cuando estuvieron excavando para dejar la cápsula en, en la cumbre del, del cerro. Y después también como les había dicho, hicieron un, un homenaje a los, a los soldados caídos argentinos en, en Malvinas. Bien. ¿Cuántos minutos tengo? Cinco minutos. Rápidamente, Expedición Bicentenario este, siguió su camino. Eh, dentro de lo que fue la expedición, tuve la suerte de conocer a un merendero que está en, en Villa Cárcova, una docente un jardín de infantes del Tren Blanco, donde los, los, los cartoneros dejan a, a sus hijos cuando van a, salen a la noche, y eh, me relacioné con, con ese jardín de infantes, y después eh, un día venía manejando y encuentro que estaba el padre Pepe Di Paola, no sé si lo conocen, el padre Pepe, eh, en Villa Cárcova, estaba pidiendo unas pelotas para hacer deportes, bueno, Llevé pelotas, estuve hablando con él, después fui a otra misa, y otra misa, otra misa, hasta que un día Pepe me dice, mira Pachi, yo en la Villa 21 tenía un grupo llamado Exploradores, que, que hoy tiene mil chicos, y que hacen campamento, hacemos campamentos, los domingos estamos con ellos. ¿Te, te animas a armar un grupo en la Villa, en las cuatro villas donde estamos? Y digo, mira Pepe, yo nunca fui scout, yo, me gusta escalar. Bueno, no te preocupes, este... Dale para adelante porque me, me, me necesito esto. Así que eh, comenzamos hace casi cuatro años con los expedicionarios de San Juan Bosco, por lo cual digo, los de San Juan Bosco, por lo cual digo que es, es un poco el, el hijo de, de todo esto que ocurrió antes. Y eh, todos los domingos en cuatro villas, Villa Cárcova, Independencia, Curita y 13 de julio, esto es José León Suárez hay más o menos unas 50.000 personas viviendo ahí. Eh, estamos con los chicos a la mañana y a la tarde, a la mañana en Cárcova, en, en cuatro capillas, a la tarde en las otras tres villas, en tres capillas más. Participamos alrededor de 400 entre chicos y, y jóvenes, el único que no es de la villa soy yo, el resto los jefes y los chicos son todos del, del barrio. Y eh, también aquí... Este, lo que intentamos hacer es darles un espacio de contención, ser, este, un, eh, ser agentes de prevención, la droga en la, en la villa realmente está muy, muy complejo el tema, y si empezamos desde tempranito con ellos, haciendo campamentos, jugando, siempre se reza, siempre se habla de la patria, Siempre se habla de los valores, ahí ven las cosas que hacemos, desde jugar al ajedrez hasta pintar, dibujar, jugar al fútbol o irnos de campamento a, las, a los distintos lugares que podemos acceder de acuerdo a, a las condiciones económicas que, que, que, ten, que tenemos. Pero bueno, este, eso es lo que de alguna manera expedición bicentenario en el paso del tiempo y cuando, cuando a veces... Me pongo a pensar y digo, y hay una frase muy linda, y dice, querés hacer reír a Dios tal de tus planes, ¿no? Porque en la vida yo hubiese pensado que habiendo empezado ese proyecto en el 2009 hubiese terminado en algo que realmente desde lo personal a mí me cambió la vida. Así que eh, espero que les haya resultado interesante el proyecto y... Acá estoy con Ivana, con mi, con mi esposa y con los chicos allá en la villa. Quienes quieran ayudar al padre Pepe, con todo gusto se ponen en contacto conmigo y las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pachi, por tus palabras. Bueno, y ahora nosotros nos dirigimos a la segunda parte de este foro, así que lo voy a invitar a Agustín Quesada, que de las montañas nos vamos a bajar y vamos a ir hacia la plataforma continental. Agustín nos va a hablar en una charla que se llama El Mar de Olvidos, la riqueza de nuestra plataforma continental. Es el hecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, que incluye las Malvinas, georgias, sándwich y llega hasta la Antártida. Pido un fuerte aplauso para él. Este, este... Mi nombre es Agustín, soy geólogo y estoy haciendo el doctorado en Morfodinámica, Vulnerabilidad y Medio Ambiente del Delta del Paraná. Morfodinámica es el estudio de cómo varía el paisaje a lo largo del tiempo. En el Delta del Paraná estoy estudiando cómo cambiaron la forma de los arroyos en los últimos 100 años. A través del análisis de imágenes satelitales, fotografías aéreas, encuestas a pobladores y relevamientos de campo, queremos buscar soluciones a los problemas ambientales en el Delta. Yo quiero llegar a proponer algunas medidas de manejo costero e idealmente encontrar alguna defensa costera que puedan construir los vecinos a bajo costo para disminuir el impacto y mejorar la relación del hombre con la naturaleza. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Yo tengo un sueño también, Pachi. No sé si se podrá llevar a... Este, alguno de los mundos que vamos a relatar un poco en los próximos minutos. Si yo digo, este, esta conferencia se llama El Mar de Olvidos. Si yo digo mar, ¿ustedes en qué piensan? Yo digo mar y ustedes dicen... ¿Usted es el moderador? Perfecto. Yo digo mar y me la juego que sobre todo los más grandes o oh no bebé vos todavía no conocés, el sí conoces el mar pero eh, no el mar del plata no es cierto ahora cómo eran estas costas mar del plata pinamar san clemente del tuyú en el año 1940 Aires está cerca de todos los puntos de veraneo porque ahora las distancias no cuentan. Cuando la temperatura asciende basta un viaje en micro para evadirnos del damero urbano. Desde Jurín 1664, de donde salen los coches de la empresa Borque, a las anchurosas y frescas playas de San Clemente del Tuyú, en el partido de General Lavalle, los micro nos trasladan en siete horas por una buena ruta. <música> Ligas arboladas, surgidas en terrenos antes desvalorizados, conducen a las extensiones de arena fina y firme a orillas del mar. Pueblecito chico, acogedor, frecuentado por turistas de los más diversos lugares que llegan hasta ese paraje de la costa atlántica dotado de confortables hoteles. Lugar propicio para recuperar energías gastadas y disfrutar de unas vacaciones cómodas y sedantes. El faraón San Clemente ilumina y guía con sus destellos rítmicos la ruta de las embarcaciones de cabotaje 80 kilómetros de playas suaves como alisadas sobre las cuales mueren mansas las olas dejando su efímero encaje de espumas en las doradas arenas Paraíso y diversión para los grandes Edén de los Niños, brisa marina que conforta y tonifica. Ondinas y sesiones de helioterapia en San Clemente del Tuyú, balneario de espíritu tan amplio como sus playas dilatadas, por las cuales puede correrse inclusive en auto, con libre albedrío, sin temor, a no ser por la masta. Espectáculo vigoroso, la pesca, pero la pesca en grande, con red, nada de cañitas de paciencia. Y como el hombre no solo vive de aire y de sol, vemos a los veraneantes nutrirse olvidando ciertos regímenes alimenticios prescriptos por serios galenos. Hotel y confitería Cati, el más importante de la localidad, donde tiene en efecto interesantes reuniones sociales. He aquí como la ciudad buscando su prolongación, encuentra en San Clemente del Tuyú un balneario atrayente y de magníficas playas. Bien. Esto era un noticiero. ¿Está bien? Esto era un noticiero en 1940 y creo que todos tenemos en nuestra memoria y en nuestro ADN algo como esto. Pero hoy las playas, si ustedes hacen un poco de memoria de qué es lo que nos está sucediendo y en este eh, gran titular de Mar del Plata, eh, ya no se parecen tanto a estas imágenes. Los invito a ver un noticiero de hace algunos pocos años. <risa> El mar está avanzando. Se lleva casas, balnearios y hasta tres metros de playa por año. Más de mil kilómetros de costa atlántica amenazados por el océano. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Existía mucho el concepto de que la arena era infinita, que nunca se iba a acabar, que el mar nunca iba a dejar de depositar la arena, y la arena se está acabando. Desde Mar del Tuyú hasta Necochea. A partir de hoy, presentamos un relevamiento que muestra las causas de un problema gigante. Mar adentro. Un trabajo de Mario Massachese. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en las playas y en esta parte del mar que nosotros conocemos. Eh, hay un proceso simple eh, que actúa todo el tiempo y que todos conocemos, que es el oleaje. El oleaje, sobre todo en épocas de tormenta, eh, se parece mucho a este modelo que estamos viendo en pantalla ahora, que es un simulador de oleaje, y en donde empezamos en una playa, digamos, eh, en verano, en buen estado, con un... nosotros los geólogos le decimos un perfil de playa eh, saludable. Y vemos cómo, eh, sobre todo acá voy a, voy a poner el puntero, si ustedes ven en esta parte, hay como una especie de ondulitas de arena, eh, ondas que van migrando y se van yendo mar adentro. Fíjense cómo de este lado, en la izquierda de su pantalla, se empezó a generar un escalón, ¿está bien? Otro escalón más. Y si yo dejo el, el mouse quieto acá, van a ver cómo eh, lentamente ese, ese frente de la playa va eh, sumergiéndose cada vez eh, más hacia el mar adentro, digamos. Eh, por cierto, este es el famoso pozo que se forma en, la, en las zonas de rompiente y que son tan peligrosos y que hay que eh, tratar de evadir. Estamos... Eh, viendo una simulación de muchas tormentas, es decir, de muchos años comprimidos en apenas un minuto. Como ven, el pozo se hizo cada vez más grande, ya estamos eh, con, con la arena. Ahora, eh, fíjense, este es el punto de inicio, ¿no? Y había terminado la arena por acá. La arena entonces migra mal adentro. Eh, la situación es que. Lo que no estamos viendo es que de este lado debería haber mucha más arena, la arena de los médanos. Al haberse vegetado los médanos, al haberse eh, construido sobre los médanos, a todos nos gusta tomarnos un café con tostado, por no decir otros aperitivos, digamos, mirando al mar. Y si podemos alquilar la casa más en el frente posible, con vista más al mar, lo haríamos. Entonces... Los arquitectos interpretan nuestros sueños y construyen eh, sobre el médano. Entonces, el médano en realidad es como nuestro reservorio, nuestro banco de arena. Al fijarlo, al sostenerlo, eh, los procesos naturales de la playa van haciendo que se eh, pierda la arena de la playa. Bien, quería empezar por lo que, como decía el perito moreno, por lo que conocemos, ¿no? Esto es lo que conocemos nosotros del mar. Pensemos que pensemos dentro de dos meses, ¿no? Estamos en el mar, con un poco de suerte, nos está dando el, eh, la marejada, digamos, sobre nuestros tobillos. Estamos pensando con un poco de suerte si, si vamos a hacer un asado a la noche o unos fideos. Y vemos un poquito más allá, Queremos inspirarnos y vemos a la segunda rompiente, quizá la tercera, quizá un barquito que pasa ahí amarillo por el fondo. Pero eh, el mar es quizá un poco más grande. Déjenme buscar ahora mi presentación. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio todos juntos del cual les aviso de antemano que hay gato encerrado. Vamos a trazar los límites de nuestro país. ¿Está bien? Borré a propósito una parte este, de nuestro límite. ¿Está bien? Y entonces los juntos. Ahí acabo de marcar una parte de nuestro límite argentino, ¿no? misiones y una parte de corrientes, entre ríos, la provincia de Buenos Aires y el inicio de la Patagonia con la reconocida península Valdés el Golfo de San Jorge, Punta Dúngenes, este, Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. ¿Falta algo? Claro, todavía no mostré, eh, en realidad, además de la Antártida y de las Islas, falta... Dos tercios de nuestro país. La plataforma continental argentina es Argentina. La Argentina que nosotros conocemos o creemos conocer, como nos demostró Pachi antes, es solo un tercio de Argentina. El tercio emergido. ¿Está bien? Y entonces esta es un, una gráfica y nosotros tenemos que entender que eso que nosotros vemos desde Mar del Plata... Es apenas una laminilla de agua que está por kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Es apenas eh, un, una, un vasito, una delgada capa de agua que si yo tuviese una máquina gigante absorbería y estaría viendo la imagen que ven ahora ustedes en pantalla. Me tengo que mover más de 300 kilómetros más adentro para empezar a sumergirme con un poco de profundidad seria, ¿no? porque 200 metros son dos cuadras. Lo que ustedes ven ahí, que hay de agua por encima, son 200 metros este, de agua. Dos cuadras, el, el, el museo para abajo. ¿Está bien? Eh, en cambio, estas sillas sí son las, las llanuras y las profundidades abisales, le decimos nosotros. Pero entonces, ciertamente, hay un montón de procesos muy distintos que pasan arriba de la plataforma que, eh, digamos, al este, abajo de la plataforma. Y vamos a estudiar o ver muy sucintamente algunos de ellos. Eh, uno es el asunto de las corrientes. Como ustedes ven, hay una corriente cálida, que es la que viene de Brasil, de, de, de regiones ecuatoriales, que se choca con una corriente fría, que en realidad es la que viene de la Antártida. Esquiva el Banco Urdu, esquiva Malvinas, y sigue eh, con sus distintos filetes de corriente, hasta eh, chocar y meterse por debajo de esta corriente cálida. ¿Está bien? Lo mismo que pasa en la atmósfera, pasa en el océano. Se chocan, eh, en vez de aire frío, aire caliente, agua caliente con agua fría, y se mete una de, abajo de la otra y se va mezclando el océano. ¿El océano es infinito? Si yo me paro acá, me paro un poquito al norte de Malvinas, y espero. Que pase el agua y la marco. Le pongo una cápsula de tiempo y la marco. Y me quedo esperando ahí. ¿No? Le pongo un deseo a esa molécula de agua y la espero a que vuelva. ¿Cuánto creen que puede tardar en volver? Mi, la edad de los océanos, la edad del agua del océano, es de solo 100 años. En 100 años da una vuelta al mundo y vuelve. Lo primero que me pasó a mí cuando salí a navegar el mar profundo era... Eh, que veía bolsas de basura. Dije, ¿cómo puede ser? Y veía una y otra y otra. Y entonces los miraba a los marineros y ellos me decían, claro, ¿qué te pensaba, que el mar era infinito? Digamos. O sea, hay basura como en cualquier otro lado. Bien, estas son las corrientes oceánicas. Junto con las corrientes van los nutrientes. Eh, la, la Antártida tiene aguas frías, ricas en nutrientes, y entonces lo mismo que se dibujan, fíjense que hay una coincidencia bastante grande, entre las corrientes y la clorofila. Es decir, eh, como si con un ojo biónico viese lo verde del, del, del océano, vería estas zonas amarillas que tienen más clorofila. Y no saben qué. O sea, eh, los pescados también comen ensalada. Eh, esta visión nocturna, es simplemente desde satélite una visión en donde eh, est están viendo el resplandor de los barcos que están pescando. Repito la, la imagen para que vean en qué situación geográfica están eh, pescando. En azul un poco menos intenso, en tonalidades claras más intenso, fíjense que es mucho más intenso que cualquier otra ciudad de la Patagonia. Bien. Y este es como un diagrama, así un salpicado de dónde fueron observadas eh, las 16 especies de aves más diagnósticas. Porque tengo que decirles algo: este, las aves son un poco más carnívoras. Eh, además de por ahí comer eh, algo de ensalada, se comen a los pescados. Entonces también hay eh, un montón de especies de, de, digamos, aéreas que viven de estos recursos. La pregunta es, ¿los pescados y, y las aves son argentinos o no? Porque, vean, si volvemos a, a la parte de la pesca, no, eh, tenemos a la derecha uno de los barcos poteros. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando el calamar. ¿Todos han comido rabas alguna vez? Bueno, a los asiáticos también les encanta el calamar. Y a los europeos también. ¿Y no saben qué? Este a los estadounidenses también. Y, y uno de los grandes lugares de pesca es este. En realidad, toda esta suerte de ciudad que está enfrente de nuestras narices y que está justo en el límite de nuestra plataforma, son unas varias centenas de barcos, sobre todo chinos, eh, pescando el Ilex argentinos el calamar. Todos por ahí vieron el calamar, es como un cefalópodo, tiene un tubito ¿no? y tiene unos brazos. Y pobre, él, y cuando ve luz se confunde y, y va hacia la luz, y entonces esta es una estrategia de pesca que inventaron en, en Japón, ilumina el océano y lo sacan por toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de calamar. De hecho, tan toneladas que ustedes vean en septiembre, o sea, ahora ya pasó un poco, pero el calamar es una de las cosas más ricas, más nutritivas y más baratas que se pueden conseguir este, dentro de el, los supermercados o, o, o, digamos, pescaderías, vale 40 pesos el kilo ya pelado, por ejemplo, ¿no? O sea, listo para hacer rabas. Eh, y, ¿a qué no saben de qué viven en las Islas Malvinas económicamente? Siempre vivieron porque, digamos, el Reino Unido, además de mantener ese enclave y político, también tiene que darle sostenibilidad. Eh, digamos, se atribuyen una parte del océano y venden los permisos de pesca. ¿Está bien? Entonces, eh, cuando un, eh, los barcos poteros tienen que o pedirle permiso a Argentina o al Reino Unido. Normalmente una parte eh, lo hace el Reino Unido y eso es el dinero, el, eh, los ingresos fiscales de las Islas Malvinas. Bien. Eh, y fíjense que estos barcos poteros van, el, el calamar empieza muy pegadito a Malvinas y luego se va trasladando hacia el norte, y por ahí es donde van los este, barcos chinos, ¿no? justo recorriendo el límite entre el mar argentino, porque tampoco se pueden meter ahí, porque tendrían que pedir permiso a nosotros, y las aguas internacionales. ¿no? Pero entonces ustedes imagínense que por acá digamos, está el límite donde acá está Argentina y acá está el agua internacional, ¿no? por el pasillo, ¿dónde estaría el barco chino? No, allá, acá. Y, pero el calamar navega un poco, ¿no? Ahora va a seguir. Ah, sí, acá está. Acá está. Y por ahí llega eh, un barco de prefectura. ¿no? Eh, ¡Se pasó! ¡Oiga! Juan ¿te pasaste? ¿Yo? No. Nosotros no. Nosotros acá. Allá no. Y tiene unos barcos y una potencia que es muy difícil agarrarlos. Y así estamos, ¿no? Están los gauchos del mar de un lado, este, con 12 o 3 barcos y 200 barcos de este lado, justo en el límite, justo en el límite, justo en el límite. Bien. Esto es... Solo uno de los aspectos y muy importante porque este, realmente es un ingreso muy, muy fuerte para la Argentina eh, lo que es la pesca. Y el mar funciona un poco eh, también como si fuese un árbol. ¿no? Un árbol saca nutrientes del suelo y con la energía del sol, digamos, lleva esos nutrientes hacia la copa. Eh, en el mar... Pasa lo mismo con la mezcla de aguas que va hacia arriba, el fitoplancton usa el sol y fija esos nutrientes, a su vez el fitoplancton se muere y se eh, va al fondo del mar, lo vuelven a agarrar las corrientes y así sucesivamente. Eh, buenas y malas noticias, el mar es un gran regulador, este océano, eh, y determina un poco, al ser tan grande la masa de agua, cuál es la temperatura de todo el planeta el agua a nivel global se está calentando. 2014 fue el año más cálido y este 2016 va a ser el año más cálido a nivel global de la historia de las mediciones que tienen más o menos 200 años de antigüedad. Entonces estudiar el océano es también estudiar nuestro futuro. Y eh, digamos esto lo sabe perfectamente cualquier ingeniero agrónomo este, y el servicio meteorológico del INTA no hace otra cosa que preguntarle y querer saber cómo están los océanos para saber cuánto este, va a llover en el territorio y al final cuánto vamos a sacar del cultivo y cuánta soja y eso es la economía y eso es el impuesto y eso es la retención y eso eh, la reinversión. Entonces el océano también está en esa etapa, pero el océano no es una pecera tampoco, tiene fondo. Esto que están viendo ustedes ahí son nódulos de manganeso. Es un mineral, una especie de pelotita muy pesada, que le interesa mucho a la industria militar, porque eh, se pueden hacer cascos de tanques y un montón de cosas muy, muy duras. Eh, son, entre otras cosas, óxidos de titanio. Y esto está poblado en el fondo del mar. Bien, No solo eso, sino que en toda la plataforma continental hay también petróleo. Bien, esta es una de las pocas plataformas offshore que tenemos nosotros este, en frente de Santa Cruz. Y entonces los invito a ver una reconstrucción, digamos, de por qué hay petróleo. Eh, si se quiere, esta es la parte sur de, de, de nuestro país, tratemos de interpretar un poco. Acá ven una especie de figura, acá está el Golfo San Jorge, y toda esta es nuestra plataforma continental actual las islas este, horcadas, debajo la sandwich y la Antártida. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense, puedo ir avanzando en el tiempo y reconstruyendo. En algún momento la Antártida y Sudamérica estuvieron unidas. Y si voy todavía más atrás, eh, todo Sudamérica y África estuvieron unidos en algún momento. O sea, qué horror, ¿no? O sea, Messi podría haber sido africano. Bueno, ese momento en el que estaba todo junto se llamaba Gondwana. Hago la reconstrucción para atrás. Fíjense que cuando se está rompiendo Gondwana en la época, eh, eh, hacía mucho calor, 165 millones de años atrás, estaban ni más ni menos que todos los dinosaurios que conocemos poblando toda la zona. Eh, un supercontinente es como una especie de mozzarella de una pizza con mucho tuco. ¿Está bien? No sé cómo son las pizzas que piden ustedes, pero eh, las que pido en mi casa, digamos, vienen con mucho tuco y el, puedo identificar cuando la abro, la pedimos en casa, la abrimos y si está todo el queso disperso es porque vino por el empedrado. ¿no? Eh, los continentes funcionan de la misma manera, patinan y se van desarmando, entonces hago el tiempo atrás y pasa esto. Ahora, cuando se abren estos huecos, entra el mar, y son entonces huecos eh, que en algún momento eventualmente se van a tapar, y van a guardar todo el sedimento que metieron en ese pozo, va a quedar sepultado. Esas son ni más ni menos que este, las cuencas, ¿está bien? Entonces todos esos huecos que ven ustedes ahí son eh, los huecos en donde se juntó material, muy, con mucha materia orgánica, digamos, muy ricos en materia orgánica, y en un mapa actual, estas son eh, las cuencas encerradas, estos huecos, estos pozos históricos que hubo eh, encerradas entre, eh, digamos, eh, líneas achuradas blancas. A tal punto que, fíjense, este es el Golfo San Jorge, aquí está Comodoro Rivadavia, y de ahí sale el 30% del petróleo de nuestro país. Bueno, eh, fíjense que acá un poco más offshore, esta es la cuenca austral, la cuenca de Magallanes, nombrada por nosotros, eh, y acá al lado estarían las Islas Malvinas, y acá que no entra en la imagen está Malvinas Norte, y también hay más de estas cuencas, y estas son ahora las cuencas que están eh, digamos, explorando a ver si encuentran petróleo en cuencas Malvinas Norte, en cuencas Malvinas Occidental. Está bien, es decir, todavía no se sabe a ciencia cierta bien si puede o no haber petróleo, si ese es recuperable. Eh, y entonces hay un mundo offshore todavía por explorar. Entonces, se ha, ¿cómo se explora? Se hacen, digamos, unos. se navega con barcos y eh, se hacen las famosas líneas sísmicas. Entonces. Se obtienen esta especie de líneas, y si ven abajo están interpretadas estas secciones sísmicas, y estos serían las especies de huecos que se generaron. ¿Está bien? Y eh, esos materiales que están ahí adentro tenían materia orgánica y generaron petróleo con un poco de suerte. ¿Está bien? El petróleo es un producto cocido, es como si yo pongo materia orgánica, suelo, digamos, a coser, hay veces que queda. Eh, justo a punto de petróleo, a veces se pasa. Pero entonces, este, y concluyendo, mi sueño es que hay una patria por conocer. Mi sueño es que hay dos tercios de Argentina que prácticamente no conocemos, y que además está ecológicamente virgen. No así la pampa verde que conocemos nosotros, que ha sido prácticamente modificada en toda su extensión, excepto los parques nacionales y algunos parches más que quedan de bosque, o de estepa, o de tundra, el mar es un lugar virgen, aproximadamente, en un 99%, excepto todo el pescado que estamos sacando, y que estamos al límite de la extracción, eh, algunos contaminantes y algunas bolsas, es realmente un territorio virgen. Y para eso se creó el programa Pampa Azul, ¿está bien?, Pampa Azul es ponernos de acuerdo todas las instituciones que tienen barcos y eh, desarrollar una estrategia para poder explorar. Para eso hacen falta muchos más barcos, mucho más inversión para que esos barcos naveguen. Estos son algunos de los más tradicionales. Y esta es la gente eh, que los tripula. Cada barco requiere... Eh, más o menos algunos 30 personas, otros 80, otros 90, pero en promedio un barco oceanográfico por día requiere para operar 15 mil dólares eh, por día. Entonces la inversión es muy grande, el mar es muy grande y el futuro promisorio de explorarlo también es muy grande. Entonces, acá los dejo, estas son las oficinas, algunas de las oficinas en donde después se procesan los datos. Y, por cierto, y al igual que la Antártida, el mar, tibiamente, pero se viene eh, tratando de conocer y explorando hace más de 100 años. Y esa es la charla que tenía para traerles hoy, el mar de olvidos. Muchas gracias. Abrimos el micrófono a preguntas, por si algún visitante del público quiere hacerle tanto a Pachi como a Agustín. Agustín, hace unos días eh, leí que si, si digamos, la, la temperatura cambia dos grados para arriba, la Ciudad de Buenos Aires queda bajo el agua. ¿Es así? Eh, bueno, si hay que poner eh, en órdenes los problemas ambientales de la Ciudad de Buenos Aires, basura, ruido, eh, todos los problemas ambientales que tenemos, por cada hora que hablemos de que la gente tira basura en la calle, calle, habría que hablar 100 horas acerca de los riesgos de inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, eh, hay... Inundación, riesgo de inundación. Es que debería funcionar así la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires debería tener bocinas para alentarnos. Y esto existía, esto existía. Había un nivel de organización en los que se avisaban entre los vecinos y aquellos que eran los forajidos, y esto me lo enseñó Esteban, y lo eh, menciono en muchas de las charlas, Esteban es quien está en el fondo que me invitó a dar esta conferencia acá. Él hablaba de que eh, Buenos Aires tiene una estructura de dos ejes. ¿no? Está el eje urbano, el ejido urbano, de Santelmo y del Cabildo y toda esa parte alta, y la otra de Belgrano. El resto eran las zonas bajas, eh, Juan la avenida Juan B. Justo, y todas las zonas bajas donde se iban instalando eh, gente que venía del interior para atender las fincas y las quintas y los negocios de eh, aquellos que estaban unidos al virreinato, etcétera, etcétera. Entonces estaban los ejidos urbanos y estaban los forajidos. Quédense bien tranquilos que los forajidos... Vivían en zonas bajas, pero no morían ahogados. ¿Está bien? Ellos sabían aproximadamente dónde estaban y esa información se fue perdiendo. Y hoy me tengo que arriesgar tres cuartas partes de la población, el 60, el 70%, vive en zonas potencialmente inundables. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? Y tal. Son eh, preguntas que los científicos no. Nunca vamos a tener respuestas, sino que hay que investigar todos los días. Gracias por la pregunta. Eh, pero la pregunta sobre el reconocimiento que hubo hace poco, ¿verdad? fue de, de, de la ONU de que se agrandaba la plataforma argentina, ese límite que vos describías con el tema de los barcos chinos y eso, eh, ¿es un límite que ahora se ha trasladado? Eh, llego a esa imagen porque de hecho ese es el nuevo mapa de Argentina publicado por el IGN a ver hice bien pasé por adelante era para atrás para el otro lado me gusta estuvieron atentos esta la parte azul más oscura es la parte que se incorporó recientemente se acuerdan de nuestros mapas del secundario era la parte que está en celestito claro. Todo esto azul es la parte que es nueva, que se anexó eh, a partir del convenio con, con Naciones Unidas. Y que, por cierto, fue la primera presentación, eh, fue una presentación que hizo la Argentina durante más de 10 años, la estuvo preparando, y la presentación, las cajas con los informes técnicos pesaban 5 toneladas. ¿Está bien? El mundo a través de las Naciones Unidas se rindió frente a esa presentación y Argentina es el primer país reconocido por la calidad de sus estudios y por tener una nueva plataforma, eh, nuevos límites de la plataforma. Todos tienen la chance de presentarlo y lo están tratando de hacer y por cierto en algunas cosas están imitando lo que hizo Argentina en cuanto a estudios, pero digamos Argentina fue uno de los... Que primero tras una estrategia para hacerlo, fue muy consistente, las instituciones se mantuvieron unidas, eh, hubo recursos para ello, eh, y eso se presentó el año pasado, el anteaño, y tenemos eh, vidas, acá tenemos los resultados. Soberanía y la construcción de una Identidad, que está dando comienzo en este momento... De la recepción de nuestra planta baja. Pedimos a los visitantes que se acerquen para dar comienzo a la visita guiada. Muchas gracias. Muy bien. Nos. Sí. Vos comentaste que la explotación está al límite. Eh, aparte, eh, ¿qué es lo que pasa con los permisos de pesca? O sea, ¿dónde va esa riqueza? Bueno, eh, primero, los límites de pesca están al límite. Tenemos el, el, a través del Ministerio de Agricultura, o la Secretaría de Agricultura, está el Instituto Nacional de Pesca, el INIDEP, que tiene una, un lugar muy lindo, unas oficinas muy lindas al lado de la base naval Mar del Plata, y ahí básicamente de lo que se trata es que tienen investigadores, biólogos, que se suben a los barcos de los pesqueros, miden la talla de los peces, y eso lo hacen hace muchos años. Entonces, van viendo y nunca quieren que se achiquen demasiado. Primero, porque implica que tiene un menor potencial, digamos, económico, y otra que, digamos, si siempre se achican los pescados, quiere decir que hay una sobreexplotación. Entonces... Eh, la explotación de recursos pesquero está al límite, en todo caso lo que hay que mejorar son los descartes de pesca, porque vos estás buscando cierta especie y tirás por la borda, porque no tiene un valor económico para lo que vos haces eh, los recursos, entonces se tira mucho por descarte, temas de globalización y cosas que no exceden. Pero ciertamente este instituto funciona hace muchísimos años, es parte del Ministerio de Agricultura, y eso es así porque le deja dividendos muy importantes a la Argentina. No se conocen por el mar de olvidos, este, pero creo que son unos mil millones de dólares al año. Eh, o sea, lo que acabamos de pagar de, de una sola vez, eso entra eh, por año de pesca a través de eh, los permisos de pesca que da. Cierto es que toda esa flota pesquera de 200 barcos que tienen permiso argentino Dos o tres son argentinos. O sea que ahí también hay un recurso para aprovechar en otro contexto político, eh, que es una industria pesquera. El, el Elma estaba, estaba el foro naval eh, impulsando muy fuerte. Fíjense que nosotros tampoco tenemos transporte mercante propio. Eh, o sea, todo el grano que viene, todo el hidrocarburo y todo, si vos querés vender algo afuera, sí o sí tenés que contratar. Eh, barcos, eh, incluso en el transporte fluvial, es así. Entonces, digamos, de alguna manera, si te, si deciden, che, no le hagamos comercio exterior a Argentina por un ratito, a ver que no, y que no llegue ningún barco. Y no llega ningún barco, no va a entrar ni salir y no tenemos prácticamente ningún barco este, de porte para transportar materiales. No el, quiero... o sea... En realidad, lo interesante de que estamos tan mal es de que podemos estar mucho mejor. ¿Alguna última consulta? Bueno, les agradecemos a ambos exponentes haber venido acá a brindarnos sus palabras. Eh, también muchísimas gracias a todos ustedes. Y como bien dijeron tanto Martín como Agustín, la soberanía no solamente la construimos tanto... En, en las montañas como en el mar, sino también en el tiempo, con estos sueños y este conocimiento que nos vinieron a brindar todos ellos dos. Muchísimas gracias por haber asistido y un fuerte aplauso para ellos. Y no se olviden que ya nos avisaron dos veces que está la visita guiada y después seguimos con más actividades en este fin de semana de Somos Soberanía.